Elsa Mabel Rojas, residente en el municipio de Las Guaranas, critica el accionar del alcalde de esta localidad al considerar que no ha solucionado ninguna de las problemáticas que aquejan a los municipios. Primero te quiero hablar sobre la sindicatura. El señor síndico de Las Guaranas, José Antonio, no está haciendo nada. Lo único que hace es elevar la patronal que fueron ayer él lo único que hace será patronales. Desde que subió ahí, compró una gispeta del año. Le compró una a la esposa. Y no, no ha hecho nada en la guaranada. Le debe a, lo, a, la, a los trabajadores que estaban anteriores, eh, anterior. Le debe la prestación. Y están atacándolo mucho. Porque él no está pagando nada. lo que está escogiendo todo dinero para él. No sé para qué. Giovanni Cordero, NTN.